Bájala ya. ¡Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica! Buenas noches a todos. Les saluda Ulises Rodríguez y me toca presentarles los sorteos nocturnos de Lotería Electrónica para hoy martes 11 de abril. Gracias por su sintonía. Los sorteos serán certificados por el auditor Onil Quiñones de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica presentes como siempre aquí en el estudio. Prueba tu suerte con Loto Cash que para mañana contará con un dólares. Así como lo oyes, tampoco dejes pasar la doble revancha que tiene acumulados 540.000 mil dólares que son buenísimos y el Powerball te espera con $202 millones de dólares y justo en el sorteo de ayer, lunes 10 de abril, hubo ganador de premio secundario con Double Play por 50 mil dólares con una jugada automática vendida en Estación Los Sauces en Humacao. Muchas felicidades. Ya ves.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 Y no olvides pedir tus juegos instantáneos que puedes ganar al instante ese dinerito que tanta falta te hace. Búscalos en tus establecimientos autorizados y raspa tu suerte. Y ahora sí, ya estamos listos para comenzar los sorteos de noche con el Wild Ball. Adelante. Veamos cuál es el número de Wild Ball de esta noche. Ya nos llegó y es el cero. Repito, el cero. Ahora pasamos a pega 2, Boleto en mano, mucha suerte. Y pendiente al primer número que ya nos llega y es el 4. Segundo número es el 6. El número ganador de Pega 2 de esta noche es el 4-6. El 46. Y pasamos a Pega 3, favorito de muchos. Mucha suerte si jugaste Pega 3. Primer número es el 8. Segundo número es el 1. Y tercer número... Es el 0. El número ganador de Pega 3 de esta noche es el 810. El 810. Y concluimos los sorteos de esta noche con el Pega 4. Mucha suerte. Pendiente a ese primer número de Pega 4. Que es el 0. Segundo número. Que es el 4. Tercer número. Es el 7. Y cuarto número es el 0. El número ganador de Pega 4 de esta noche es el 0470, el 0470. Estos han sido los números ganadores de la noche de hoy. Te invito a nuestra página oficial loteriasdepuertorrico.pr.gov. Te esperamos mañana miércoles a las 2 de la tarde. Gracias por acompañarme. Que tengan todos excelente noche.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 Puerto Rico ha enfrentado varias emergencias en los últimos cinco años, lo que ha tenido un serio impacto sobre la salud mental y emocional a nivel colectivo. Muy buenas noches, soy Mayra Acevedo y en esta edición de Noticias Especial hablaremos sobre la crisis de salud mental que enfrentamos y sobre una campaña que provee soluciones. Se trata de la campaña de salud mental, Tu Salud Mental es Bienestar, lanzada por la Fundación Ángel Ramos y la Universidad Albizu. Veamos parte de esta campaña. La conexión con otras personas es esencial para tu bienestar. Identifica maneras para conectarte con tus familiares y amistades. A veces olvidamos que es importante dedicar tiempo para ayudar, consolar o compartir. El autocuidado es importante. Lleva una vida en balance. Tu salud mental es bienestar. Este es un mensaje de la Fundación Ángel Ramos y esta estación. Y para hablarnos sobre esta campaña tenemos de invitadas a la doctora Gretchen Seda, directora del Doctorado de Consejería del Programa de Psicología Escolar de la Universidad Albizu y también la doctora Elisa Lebrón del Programa de Psicología Escolar de la Universidad Albizu también y a Eden Marí Clas, gerente de Desarrollo Organizacional y Comunicaciones de la Fundación Ángel Ramos. Bienvenidas todas. Buenas noches y gracias. Buenas, Ana. Gracias. Bueno, vamos a, antes de hablar de la campaña, ¿verdad? De hablar del problema de salud mental, al principio dijimos que hay una crisis, ¿hay tal crisis? Bueno, existe sí una crisis de salud mental en Puerto Rico que podemos ver a través de estos últimos cinco años, con lo que son los desastres naturales, lo que ha sido la pandemia, lo que han sido los terremotos, sí existe esa crisis de salud mental, además por el hecho de, pues, todos estos profesionales que se han ido, eh, y también el hecho de que no se nos dificulta, ¿verdad? Buscar esa, esa ayuda que tanto necesitamos. Así que sí, existe una crisis. Y que se ha reflejado también en, en los niveles de violencia que vivimos en el país. ¿Ustedes lo vinculan? Hay estudios de la universidad que hacen esa correlación entre violencia y salud mental. Pues sabemos que una vez verdad se deteriora lo, lo que es la salud mental, pueden haber algunos hechos de violencia que están atados a ello. ¿verdad? Esa falta de autocontrol y esa falta de tener esta base del de interés comunitario de todas las personas personas así que podemos ver que mientras se deteriora la salud mental se puede deteriorar entonces lo que es la seguridad de la comunidad y cuál ha sido la experiencia en las clínicas que ustedes tienen en el trabajo que hacen desde la universidad en términos de poder ver eso ver